Original es Batman, Mr. Freddy Music Quinell, Respecto Demasi, the Tu pa' mi, yo pa' ti Tu pa' mi, yo pa' ti Hola a todos, este es el video de Quinell Los invitamos a que le den like aquí abajo en la descripción del video Recuerden, Tu para mi, el nuevo video de Quinell Acosta Vivamos el momento sin exil No somos nada y pasamos mejor No hay compromiso, solo calor Y tu familia para ti Hey yo mi gente, ¿cómo están, bien o no? Kimel como siempre aquí junto al parcero DJ Tipec eh, quería invitarlos para que estén pendientes De mi próximo nuevo video Se llama Tu para Saludos también a toda la gente, a todos mis fans de Villavo A mis fans de Pereira, Manizales Armenia, Bogotá, toda la gente bonita Que siempre me escribe ahí en el chat eh, De todas maneras los quiero mucho Espero que los, eh, estén esperando este video Y que la pasen bacano apenas salga Esto es hecho con Gil Motion Colombia, el Luxor Ok Es el productor del video, el que va a hacer Absolutamente todo, fue filmado Aquí en la discoteca San Pues y Betty house de medellín para todo el mundo ok? yo lo bendiga a todos los fans de todo el mundo kinel my evolucion el momento sin éxito no, no, no somos nada y pasamos mejor no hay compromisos solo calor y tu familia para ti vivamos el momento sin éxito no somos nada y pasamos mejor no hay compromisos Estamos en la discoteca San Pues, Hill Motion Colombia, Kinel La Costa. Vamos a lanzar ciertas tomitas muy pronto, así que no se lo pierdan y aquí vamos a seguir trabajando. Buena energía. Y si la noche está perfecta. Mr.